¿Orlando representa a qué entidad? Pues a distintos dispositivos del área de salud mental que son dispositivos sociosanitarios en conjunción entre el Servicio Canario de Salud y el Cabildo de Gran Canaria y hay dispositivos de rehabilitación psicosocial hay 10 centros de día de rehabilitación psicosocial en, en la isla hay además un programa de empleo dedicado o destinado específicamente a personas con enfermedad mental y un programa de alojamiento alternativo, también para el mismo colectivo. Son dispositivos sociosanitarios del el Cabildo y que bueno, y pretenden dar cobertura a una población amplísima de más de 700 personas que se benefician de, de estos dispositivos.